Hola familia, les quiero compartir lo del evento que va a ser mañana, se titula Un héroe es dibujado, una revista de historietas, es un tour en Manhattan, va a empezar junio 17 que es mañana a las 6.30 pm hora del pacífico que es hora de San Francisco y este es un evento donde nos dan pistas y buscamos la dirección de una propiedad cuando llegamos a esa propiedad nos dan otra pista y nos dirigimos a la siguiente propiedad hasta que lleguemos a, a la última propiedad. en Hace tres semanas hicieron un evento igual. Y creo que fueron ocho pistas en total. Y nos dieron UPEX y un explorador. Que por cierto a mí todavía, todavía no me lo dan. Voy a tener que, que preguntar por qué todavía no me lo han dado. Porque he visto que hay jugadores que ya se los dieron. Um, los de uh, van a transmitir en vivo este canal de youtube que se llama The Upland Nights las noches de Upland tienen es un grupo de jugadores que tienen su canal de youtube y lo que se tiene que hacer es registrarse desde hoy que es miércoles hasta mañana jueves antes de las 5 pm hora del pacífico va a costar 2.000 upex y el tour va a empezar a las 6 y media hora de san francisco la recompensa van a ser upex y un explorador de historietas entonces voy a enseñarles cómo entrar a este evento perfecto estamos en el juego le apretamos a los tres botoncitos nos vamos donde dice los tesoros y aquí en este en esta sección seleccionamos y tenemos que pagar los 2000 UPEX ah, para empezar si no están en manhattan uh, se tienen que asegurar por ejemplo yo estoy en chicago dónde está no está chicago pero si estuviera yo en, en brooklyn aquí me salían mis tesoros entonces tienen que cambiarlo a la ciudad donde va a ser el evento entonces manhattan pago mis 2000 upex para participar Confirmamos que sí quiero gastar esos 2000 UPEX. Y aquí me van a quitar los 2000. Ahora lo que se tiene que hacer, tengo que viajar hacia Manhattan. Tengo mis 11 cents. Acuérdense de siempre tener suficientes cents para llegar a su destino. Entonces tengo mis suficientes cents. Y lo que tengo que hacer es mandar a mi explorador al aeropuerto desde Chicago. Me vengo a estas tres terminales y acuérdense. Siempre manden a su explorador a donde les salga más barato mandarlo. La terminal 3. Me cobran 20, 20, 40, 190, 190 UPEX. A estos no vayan ni al de 40 acuérdense que estos son los boletos que les quedan entonces cuando hay un evento hay que llegar al aeropuerto temprano antes de que se acaben todos los boletos cada terminal tiene cierto número de, de boletos para viajar o para, para viajar a esa terminal nos vamos a la 3 lo mandamos entonces ya Use 2020 UPEX y un cent. Estamos aquí. Voy a pagar mis. Voy a Nueva York. 740 UPEX. Confirmamos. Y a volar. Creo que se tarda cuánto se tarda 13 minutos 14 minutos de chicago a nueva york vamos a ver ya 13 13 14 minutos entonces al llegar a nueva york voy a desembarcar voy a mandar a mi explorador a, a la estación de no no lo tengo que mandar a grand centro lo voy a mandar a una de mis propiedades, para que si no pague UPEX para llegar a la ciudad, perfecto, continuamos en un rato, ya llegamos a Nueva York, nos vamos a bajar, muy bien, y de aquí, mandamos, acuérdense, no pueden, De este aeropuerto no pueden mandar a su explorador ni a Brooklyn, ni a la isla. Tienen que mandarlo primero a aquí a Manhattan donde mire vamos a mandarlo a esta propiedad a la mitad del mapa seleccionamos lo mandamos y como es mi propiedad no voy a gastar ningún cent confirmamos y ya está si quiero, si quiero ir a Brooklyn o a la isla, desde aquí tengo que tomar el tren aquí en Grand Central. ¿Por qué no me deja? Acá. Y después llego a esta terminal. Y de, desde esta terminal puedo viajar en autobús a la isla entonces así de fácil se viaja hola familia estamos aquí para el evento en el canal de Discord de Inglés pusieron una una dirección uh, no sé si sea esta pero estoy esperando que salga el mensaje ya se vinieron todos para acá y ¿Sí será acá se vinieron muchos para acá nos iremos o no a ver vamos a ver a ver si no nos mintieron <coughs> ¡Oh! Ahí está el primero. Encontré un tesoro. Ajá, ¿Y dónde está el tesoro? No me dio nada. Oh, ahí está. ¿Ya vieron? ¿Y ahora qué? 50. ¡Oh! Ya sé lo que tengo que hacer. Me Tengo que ir a los tesoros. Y aquí dan las pistas. Ah, aquí está ah, qué menso así es cuando empiezan los los tours te tienen que venir a los tesoros y aquí está el primero un héroe es dibujado aunque okay, aquí dice que tengo que ir a este lugar que okay, ya fuimos ahí al segundo dice que es el Daredevil, devil te de stan lee que fue el creador de, del Daredevil. Ah, no sé. Puede. El Daredevil puede. Puede ver a 150 yardas. Mm, era. Ciego. Vámonos a la. Está hablando de superhéroes. Entonces 108. Avenida B. 108 Avenida P Nos vamos para allá 100. Y le subió 100 ah, Están dando cuenta Los que tienen su esa propiedad Le están subiendo los, los supex Para visitarlos Encontré otro tesoro que es otra revista de historietas. 75, pero pagué 100 para visitar a ese. Ya voy perdiendo 25 en realidad. Aquí okay, vamos a ver la siguiente pista. El otro héroe cuatrocientos sesenta y cinco avenida de las américas cuatrocientos cuatrocientos sesenta y cinco 469 467 465 cesa es este tiene pues tiene 30 upex ay qué bueno acuérdense que invertimos 2000 me dan 100 por los que usé en el, la propiedad anterior okay, nos regresamos a los tesoros a ah, los las tortugas eso sí me gustan estaban en nueva york primero sal, salieron en 1984 220 este 46 200 En Nueva York A ver, ah, si sí, ahí están todos ahí está 90 UPEX, perfecto Gracias, gracias encontramos otros tesorito llevamos que 200 upex 350 nos vamos al siguiente no está muy emocionante como los otros como nos el evento de las pascuas cuando teníamos que encontrar huevitos ese sí estuvo emocionante Ahí está el superman ah, este edificio es el que salían en los en las historietas a ver si no los enseña no no tesoros no a ah, la calle uh. ser este el edificio de Superman, como trabajaba en el periódico. No lo sabía yo. A ver, ¿qué más decía? El logo ese. El logo no quiere decir Superman. Quiere decir uh, esperanza y héroe. Pero si lo voltean, quiere decir resurrección. Okay. Uh, cuando lo crearon, uh, iba a ser un villano. 1033 en la quinta avenida. 1033 en la quinta... Avenida. ¡Ay, estas son de colección! creo todas las que están ahí 33 o 35 aquí está nos vamos para allá una piñata Uf. vamos a darle okay. Le hacemos el zoom. Y vamos, listos. A ver si puedo. A ver si puedo, a ver si puedo. Y dale, dale. Creo que en el teléfono... Ah, no, no, no... 613. Ah, dice mejor. Que en el otro evento. Creo que le saqué... 115. ¿Eh? <coughs> nada mal, nada mal. Aquí vi un cent. Ya me lo han quitado. Ya se llevaron el avioncito. ¿Quién fue? Ah, no, aquí está. O oh, mi límite. Ah, estos son los que vendieron los los NFTs. Los exploradores que vendieron. Corazón, veo muchos con con estos. Ah. Porque sigue. <coughs> ¿Qué sigue? The Punisher. Mm, nunca he visto la película. Mm, ok. Nació en, Cis en Italia. Ah, no, no, no. Sus papás eran italianos. Vivió en Queens. Iba a ser un religioso um, padre en la iglesia como estuvo muy des, desilusionado de todo lo um, las cosas malas que hacían en el mundo dejó el seminario ah, entonces por eso es como que los castiga el castigador su única meta es castigar a esos quien los, que se los merecen, que merecen morir. 187, Christie <coughs> Con Y. 187, Christi, es esta? 183, 187, ciento ochenta es esa, ya está, creo que sí, ciento, ah, ¿es esa, ciento ochenta lo mandamos para allá, <tose> otro tesorito, y estamos como música, ¿verdad? Voy a tener que aprender cómo poner música para esto. Para que se escuche más emocionante. A ver. ¿Cuánto nos van a dar? 225. Ya llevamos como 900. Pero hemos gastado como 200 en los cents. 700. Uh -huh. a ver, a ver que es el que sigue Ay, dos horas para que venga el, ese tesoro ¿Quién sigue, oh uh, el hombre araña ah, ese es el meme que se ve mucho 1964 durante las guerras secretas el Hombre Araña o el, el disfraz del Hombre Araña fue destruido. Y lo mandaron a una máquina para que lo reparara. Pero la máquina esa era una prisión que tenía un extraterrestre. Y ese extraterrestre copió los pensamientos del hombre araña y creó la máquina, esa creó otro disfraz. Entonces, Peter Parker anduvo con la Gwen Stacy y la Mary Jane, también estuvo con Betty Brandt. enamoró con una secretaria la debilidad del hombre araña su criptonita es eto clorido de eto es un pesticida ah, porque es una araña bueno 65 central park pues 65, 55 60 55 Central Park 55 Hasta acá nos mandó Ah, oh, este es uno de los ejecutivos su so, explorador. Y también él tiene una tarjetita de Aplan. Uh, de oh, vamos a mandarlo. Otro tesoro. Ya llevamos como 900, pero ya nos gastamos como 200, okay. 1100. Mm -hmm. ¿Quién sigue? Los tesoros, Ghostbusters, los cazafantasmas. Ah, estos me gustan. Oh, este edificio lo usaron en la última escena de la película. Vamos a ver. Ah, este sí está interesante. ¿Estamos en la azotea? No, no quiero estar en la azotea. Vamos a verlo del otro lado. A ver. lo que no me gusta de esto, no nos da bien la dirección voy a buscar en el cubo 65 centro este se supone que es el edificio donde filma, fil, fil, filmaron Cazafantasmas, la última escena, uh, aquí arriba, pues dónde fue aquí, bueno, a seguirle en el Reino Unido. También sacaron unas historietas con el mismo nombre en 1998, uh, okay. 80 Wall Street, 80. Oh, miren este director. está bonito su explorador 1.040 UPEX para mandarlo otro cofre de UPEX que dijimos ya llevamos como 1.100 1.400 que un 400 tesoros Batman nombre murciélago aquí fue donde le dispararon a los papás de Batman oh qué interesante ah, vamos a ver Oh, miren, aquí está el callejón este Aquí fue mm. Mm. Interesante Oh, esto creo que es el, el Riot Mode Porque Todos andamos buscando ahorita Estamos en el evento Por eso está así creo oh, antes palma su primer traje disfraz era rojo con calzoncillos negros y una máscara sobre sus ojos solamente que parecían alas de murciélago en el las historietas originales, no estaba en Nueva York, pero estaba en, en Nueva Jersey. Ah, que sí, porque la ciudad de Batman es en, en Gotham. Entonces uno de los escritores abrió el directorio telefónico y vio el nombre de un negocio que decía Gotham Jewelers. Que es una joyería. La joyería Gotham. Y así es como hicieron la ciudad de Gotham. 1 mm. Uno parry. Vámonos al último. Uno parry. Ah, Miren cuántos tiene este. 148 millones de UPEX que son en dólares. Son 148 mil. Aquí nos venimos, lo mandamos. ¿Qué fue lo que comprobé? Ya fue todo. 350, 1,300, 1,650, menos lo que pagué en los UPEX para mandarlos a las propiedades, ah, 1,200, pagué 2,000 para entrar al evento, entonces 800 UPEX, el explorador que nos, va, nos van a dar, me salió 800 UPEX. Que en un futuro a, a lo mejor se va a poder vender. Por eso. entre a este evento. Ah, tesoros. Respawn. Uh, y esto es todo. No, muy, no es muy emocionante. Que digamos. Igual también. Cuando hice el, hice el evento para agarrar ese explorador, fue lo mismo, nos íbamos de propiedad a propiedad, eran, eran más que nada monumentos de la Primera Guerra Mundial, creo que algunos de la Segunda Guerra Mundial, y te contaban de esos monumentos nada emocionante pero quería hacer el, el video para para que más o menos se den cuenta cuando dan los tours de qué se tratan a ver si les conviene pagar tanto dinero porque también tuve que pagar lo del boleto de avión de de chicago hacia acá hacia nueva york y te tengo que regresar a chicago para seguir comprando propiedades entonces, tal vez al final gasté unos 3000 UPEX para que me den otro explorador. Acuérdense que aquí, donde dice Assets, aquí van a estar sus exploradores. Entonces voy a tener otro. Bueno, familia, espero que les haya gustado. Uh, voy a poner un video de un aquí al final de bonus voy a poner un vídeo de un tesoro que busqué me tardé casi los 4 minutos pero estoy tratando de agarrar práctica para que todos aprendamos cómo buscar tesoros y podamos tener más upex para comprar más propiedades no se olvide hacerle like si les gustó el vídeo y se pueden suscribir tengo pensado que cuando llegue a los 100 miembros del canal voy a regalar una propiedad en en fresno o en brooklyn no sé dónde tal vez en fresno para los que apenas empezaron y no tienen propiedad allá es lo que voy a hacer cuando llegue a los 100 personas que se hayan inscrito al canal de youtube voy a voy a rifar eso hola familia voy a hacer un vídeo ahorita voy a buscar los tesoros en lo que esperamos el evento del día de hoy a ver si me sale algo y vamos a ver cuáles tengo en el momento vamos a dar los tesoros Nomás más tengo el mío que es gratis. A ver, vamos, los otros están recargando, los exclusivos y los limitados. Eso, es, estos son los que queremos jugar porque dejan más, más dinero, más UPEX. A ver, vamos a ver. Y le damos, a ver si me acuerdo cómo. Ay, la, tengo cuatro minutos para esa. Entonces, entonces no hay tanta prisa. La apretamos a la propiedad aquí una flechita la apretamos nos sale lo del tesoro y ven cómo está moviendo la flechita pues está pulsando muy muy lento quiere decir que estoy muy lejos entonces voy a mandarlo aquí donde está estos aquí a ver qué tal lo mandamos a mi propiedad para que no gaste UPEX y no gaste mi sense. A ver. Llegamos ahí. La apretamos. Me pasé. Uh, creo que sí, ahora sí me pasé mucho. Nos quedan cuatro minutos. Vámonos aquí donde están estos. Lo mandamos. Confirmamos. estamos aún lejos ¿dónde empecé? estaba yo por acá creo entonces si sí, me, me fui lejos ah, vamos a mandarlos aquí nos quedan tres minutos ahora se está bajando no entiendo vamos a ver aquí a este mandamos acá ya está moviendo más rápido ¿Andamos donde aquí Vamos a ver, aquí lo mandamos. Confirmamos. Ya estamos bien, pulsando más rápido. Nos quedan dos minutos. Tengo alguna propiedad por aquí. Mm, que voy a mandarla aquí a ver qué tan lejos está. Ay, ahí está un zen. No, no me quiere dejar. Lo mandamos. Si no, va a estar por aquí medio. Vamos a ver. Ya estamos viendo más rápido. Vamos aquí. Por aquí. Aquí lo mandamos. 50 UPEX. No, gracias. 20 UPEX, ahí sí lo mando. Confirmamos, confirmamos. Ya gasté 20 upex, un cent. Okay. Había yo dicho que por acá, verdad? Y no lo hice. 10 upex. Mucho mejor. Ya van 2 cents. Y 30 upex. Hmm, se que no lo voy a encontrar vamos a mandarlo aquí 50 upex 3 cents ya está más cerquita 70 oh ya lo encontré 70 UPEX, ok. Lo que leí en el canal de Discord es que le hagan el Zoom para que le peguemos más rápido a la. Ah, oh, no, pero esa no es piñata, ¿verdad? Ah, no. Gaste 70. Le gané 50. Bueno. Algo es algo. pero es lo que dice Zebra, es que tiene que uno que buscar encontrar dos tres tesoros por día y si se hace eso vamos a poder lograr juntar más upex sin invertir tanto dinero cuánto me dio tres cents ah, me falta uno no fue nada emocionante estos están recargando ahorita en chicago no no hay tesoros pero una vez que que los haga voy a empezar a, a buscar más tesoros ahí más seguido y a ver si puedo hacer más vídeos para que vayamos aprendiendo todos um, tengo suficientes propiedades aquí, pero no tantas. Aquí me quedó un hueco. Y en Chicago, lo que estaba haciendo antes de regresarme para el evento, empecé a construir mucho del lado norte. Fue el consejo que me dio cebras. Casi tengo una en cada barrio. y ahorita me faltan, tengo que empezar a comprar por aquí yo digo que hmm, ahorita creo las propiedades están como a 3.500, 4.000 UPEX entonces voy a necesitar como otros 100.000 UPEX para tener más propiedades por acá abajito en el sur de Chicago pero esa es la intención de empezar a buscar tesoros para ganar más dinero y avanzar más rápido de, de, de nivel para llegar a nivel ejecutivo hola familia vamos a buscar un tesoro antes de que vaya yo al evento okay. vino hacia acá aquí no tengo muchos muchas propiedades este es para el para el evento por eso tengo 21 ok vamos hacia hacia aquí, a ver qué me da por aquí mandamos, confirmamos <coughs> todavía no creo que aquí va a ser mucho aquí me pasé confirmar va a ser por aquí si sí, me pasé vamos a ponerlo acá aquí lo mandamos confirmamos Ay, tengo que irme a, a manhattan Uf. es más para acá a ver aquí vamos acá Ahí está, aquí lo mandamos, ¿no? No, todavía no. Aquí, aquí está, aquí está, vámonos, vámonos. Pero te lo encontré, bien. Lo encontramos, lo encontramos. cuánto me dio 180 creo que me gasté como que serían unos 80 80 bueno, vamos a la terminal todos cobran 10 UPEX. Me quedan 17 me van a quedar 16 quiero empezar el evento en 6 minutos y me tardo en llegar, ahorita empiezo el video con el evento, lo quise transmitir en, en vivo por el youtube pero como apenas empecé el canal me tengo que esperar 24 horas para poder transmitir en vivo.